Después de tanto amarte, he llegado a la conclusión que olvidarte sería la mejor solución. Ya no pensarte a pesar de no buscarte y todo el rencor que llevo dentro, déjalo ir para ya dejar de sentir. De una y te suerte a pesar que muchas veces A mitad de escupir tontas estupideces me deseaste la muerte cuando decías quererme Nunca negué tu afecto a pesar de que ibas a alejarte